Está con nosotros Yaneli Díaz, ella es psicóloga del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Con Yaneli vamos a conversar acerca de las implicaciones y consecuencias de las deportaciones de parturientas haitianas. Así es que buenos días Yaneli. ¿cómo buenos estás? Gracias por acompañarnos. Buenos, buenos días, días, bienvenida. El placer, placer ha sido mío de estar aquí con ustedes y también sintonizando con los hermosos y activos eh, televidentes que día a día están aquí en este programa sí. tan maravilloso que me encanta. Ah, qué sí. la, es la, eso, mayora, bueno. la mayor audiencia y la más selecta Así es. de todo el qué país. Qué bueno, bueno tenerle aquí. Yaneli, implicaciones y consecuencias de la deportación de parturientas ilegales. Explícanos, el, ponlo en contexto a nosotros y al público televidente. Bueno,. Eh, tiene muchas implicaciones eh, en realidad, porque está una parte de preocupación eh, de parte de, de la misma familia. Yo lo voy a decir desde el punto de vista psicológico, porque esa es la parte que más me impacta. Eh, el punto de vista psicológico es, es lo más importante aquí. Porque cuando nosotros hablamos de deportaciones, eh, de parturientas, quizás se habla como algo común o como algo sencillo de tratar, porque simplemente se realiza de parte de, de una decisión de gobierno, ¿verdad? Desde un punto de vista también de seguridad, pues ya han tomado su decisión, pero eh, diría que tienen derecho, ellas tienen derecho a ser atendidas ser atendidas y recibir el bebé también, esa atención directa. Nosotros eh, tratamos mucho esta parte porque es preocupante, todo el mundo tiene derecho, incluso los dominicanos van a Estados Unidos, una, una, una dominicana embarazada y le dan un trato, no la, van a, no la deportan aún teniendo una visa o aún siendo ilegal, no la deportan el bebé es recibido porque se trata de un ser humano inocente, de un ser humano que no tiene que ver en qué sistema va a nacer, sencillamente se le da un trato, se le da esa parte de derecho de recibimiento oportuno. Entonces, en el caso nuestro de las parturientas, es triste, se quisiera tener otras medidas, se quisiera tener eh, otra condición de vida también y otra circunstancia, pero esta es nuestra realidad y hay que aceptarla. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo considero que quizás desde que, que tienen ya eh, pocos meses se toma la medida, pero ya cuando es el momento de que el bebé vaya a nacer, hay una parte que afecta mucho. En estimulación temprana o por así decirlo, en estimulación prenatal, eso influye bastante porque sabemos que hay un bebé ahí dentro que todo lo que concierne a la madre, a sus emociones y a todo lo que le impacta, eso repercute. Repercute bastante y es importante que se tome en cuenta la decisión en cuanto a, la, a las parturientas pensando en el bienestar eh, cognitivo y socioemocional del bebé. El bebé necesita o la bebé necesita que la madre tenga todo el buen trato que, que necesita pero que también eh, es pertinente. Porque eh, si lo pensáramos desde ese punto de vista, diríamos, estamos tratando una cuestión de derecho bilateral, tanto de parte del que va a nacer como de la madre también sabemos que una mujer en, en pleno estado de embarazo eh, tiene eh, una, es una mentalidad diferente porque se trata de dos vidas en una. Es un mundo de, de, de cosas que ha cambiado para ella porque se trata de dos seres en uno solo. Entonces, eh, deberíamos considerar y valorar el que la, la madre pueda tener todo lo que ella necesita, todo el trato, y también todos los servicios de salud que ella necesita. No es un tema fácil y podría tener grandes consecuencias si lo tratamos desde el punto de vista psicológico en el bebé. Señores, también es una cuestión de humanidad. Muchas personas eh, apoyan el hecho de que sean deportadas en ese estado. Yo particularmente como psicóloga no lo apoyo porque lo veo como algo inhumano. Por el bebé, siempre es por ese lado, por el bebé. Bien, eh, gracias. Eh, Adelante. Con, con relación a esto, ¿tienen ustedes eh, confirmada información de parturientas que han sido deportadas en pleno proceso? Bueno, eh, en realidad hasta el momento se están evaluando esa serie de... de... De informaciones, tú sabes, porque a veces la gente suele llamar al comité y, y suele mencionar eh, casos, pero no se le da, no se hace ninguna denuncia, ni, ni tampoco se, se da ninguna información hasta que se tenga la confirmación. La, la periodista Di Feble presentó un caso particular de una parturienta, ¿verdad?, que fue sacada de un hospital, y que rompió fuente en la guagua y hubo que regresarla al hospital para recibir atención médica. ¿Ha, ha, ha quedado registrado ese dato, esa, esa información? Sí, ha quedado registrado, pero son cosas que todavía se están tratando, tú sabes, porque eh, esa, ese caso ha sido muy es muy particular. Sí. Y, y una embarazada en ese estado, eso es, eso es deprimente que ocurra algo así. Porque es que incluso tú te das cuenta que cuando una embarazada va a viajar eh, a Estados Unidos, a los seis meses, hasta los seis meses, ya esa, esa persona, esa mujer embarazada, debería estar eh, eh, no debería tomar un avión claro. Porque desde de eso los seis no se, meses de eso No se lo permiten si no tienes residencia No se le permite Entonces eh, aún teniendo un visado No es no es recomendable Porque sabemos que en cualquier momento El bebé puede nacer Después de, esa, de, de que se tiene ya Esa edad gestacional es un riesgo Entonces hacer deportaciones Con mujeres embarazadas En ese estado Es un riesgo Es un riesgo en el que se somete la madre Y el bebé también Correcto. Mire, bueno. eh, doctora, ahí yo creo que el punto está, es importante que comprendamos eh, de un profesional como usted, lo que padece una mujer embarazada con la propia atención del embarazo y luego verse implicada en una situación legal sí. de deportación. Primero porque vienen con el objetivo de parir aquí, que está en mejores condiciones que su país. Esos son los aspectos, y yo esa parte no la voy a, digo que no debemos de olvidarla ahora. El tema que nos ocupa es qué produce, qué se le produce en la mujer que teniendo la condición de embarazo, en un plan ya de no parir, que sea deportada. Es diferente a la mujer embarazada que siendo eh, alcanzada por la migración, le preguntan de su dato, de su... ¿Qué hace aquí? Si tiene domicilio, si tiene tal cosa, y es deportada. Son dos casos diferentes. Sí. En ese aspecto, creo... ¿Qué es lo que hay que diferenciar? ¿O tiene la misma consecuencia la mujer embarazada por ser deportada? Son dos casos. Sí, eh, es, es diferente. Eh, en el caso de embarazo sabemos que las consecuencias son muchas, porque decía anteriormente que es algo ya de los dos, tanto del bebé como de ella. En el caso de la mujer, eh, tú sabes que es un punto delicado, porque hablaría que ya con menos tiempo de embarazo quizás se tomaría carta en el asunto. Eso es lo que y, yo creo que hay dos, dos vertientes. Sí, porque es que eh, sabemos también que sí, quizá muchas lo más hacen más porque, porque saben que no la van a detener por estar embarazadas. Por eso es un, es un punto muy delicado. Pero entonces está la parte de control migratorio. Control migratorio. Muchos pasan y lo sabemos. Pero eh, ahí es que está, ahí es que se debe tomar medidas. Doctora, uh, usted como psicóloga bien destacó la parte humana, que es la que puedo entender, que es la con la cual más se identifica como profesional de la salud de esta área. Entiendo su preocupación desde el punto de vista humano, parturientas, con bebés. O sea, es una situación muy difícil. Y como mujer que, que sabemos lo que es estar en estos procesos de embarazo. Está la otra parte, la realidad que vive la República Dominicana, las precariedades económicas, las necesidades económicas, el gasto millonario que se va del sector salud a dar servicios a inmigrantes. Solo en parturientas, según el Ministerio de Salud Pública, y es una constante, no es solo una información que se dio este año, sino de manera periódica en años anteriores. En lo que va de año... Según el Ministerio de Salud se han ido 10 mil millones de pesos, solo en parturientas, sin contar los servicios médicos que se dan a otras áreas eh, eh, de, afectadas a inmigrantes. Nosotros tenemos realidades delicadas por todo lo que tiene que ver con, con esta línea fronteriza, la cantidad de inmigrantes que vienen al país, que es responsabilidad de las autoridades, las precariedades que, vive, que vivimos los dominicanos, que no podemos ir a un centro hospitalario porque no tenemos garantías de salud, y usted lo sabe, porque el que puede no va a un hospital público, va a un centro de salud privado. Sí. Paga un seguro médico costoso, donde trabaja tiene que tener un seguro médico para ir a la clínica. Esta parte me gustaría escucharla y me gustaría saber si le preocupa de igual manera o no le preocupa tanto, o como psicóloga su, su principal eh, preocupación, valga la redundancia, solo es el aspecto emocional de esta situación que tenemos. Me preocupa bastante también okay. ese punto que, que tocaste, porque sabemos que nuestro país tiene una carga económica fuerte y a, hace un momento eh, tocaba el tema de que debe, debe tomarse en cuenta el control migratorio. ¿Quiénes pasan? ¿Por qué? qué no pueden dejar pasar? Eh, se supone que debe haber un control migratorio, hay un fron, eh, fronterizo. Ah, ese es un punto que debe ser tomado en cuenta. Es y como quien dice, remediemos más. para no tener que... Esa joven, no en caso que citó Yerjan y que usted no quiso tocar mucho, entiendo, tal Ajá. vez por, por su función como médico. Esa señora llegó a, a dar a luz al país. O sea, ella vino a eso. Así hay miles o sea, sí. no estoy diciendo que por eso tenían que sacarla, sí, sí. pero es una realidad muy grave que tenemos. Sí, es así. Y a mí esa también me preocupa bastante. Sí, es La una realidad eh, muy lastimosa muy muy penosa. Yo pienso que, mira, el, eh, hay puntos que deben valorarse y es el control fronterizo. ¿Por qué? Porque cuando no hay suficiente control fronterizo le lanzan el problema al país. Entonces, aquí viene, cuando dejan pasar a la mujer en estado de embarazo, entonces el país, aquí las autoridades se encuentran de brazos, o sea, están como, ¿y qué hacemos ahora? Porque es penosa la realidad de la señora que está embarazada, pero ¿qué hacemos si ya hemos implementado medidas y debemos respetar el protocolo que ya hemos establecido? Entonces, diría que hay algo que se debe considerar mucho para trabajarlo más, y es el control fronterizo, ahí es que está el asunto. Control fronterizo. Las mujeres cuando ya eh, están aquí sabemos que una carga económica es así. En cualquier parte del mundo los partos son costosos. Aquí más, nuestra situación económica es lamentablemente muy deprimente. Y no voy a tocar los puntos, el por qué, porque todos bueno. sabemos. Uh -huh. Pero ya que, que se reciben eh, las mujeres que ya están aquí, es como mencionaba anteriormente, hay que determinar en qué mes se encuentra ella y si las autoridades consideran que desde los meses, por ejemplo, el primer trimestre, la pueden enviar, ya son medidas de las autoridades. Pero en la parte en que más me enfoco, como que wow, eh, me siento hasta vulnerable emocionalmente al pensar, es eh, cuando ya tienen sus seis, siete, ocho, nueve meses y quieren devolverla. Yeah. Sabemos que cualquier riesgo puede pasar. Y, y es algo terrible porque es que una mujer en plena situación de embarazo puede, bueno, está vulnerable ante cualquier situación. Entonces, todo va a depender. Mira, yo lo voy a resumir en esos puntos. Control fronterizo porque es allá que tienen que, que tener un, un, una, unas medidas establecidas para saber quiénes pasan y, y quiénes no, porque... Está la, la parte de por qué la dejan pasar así. Allá es que hay un problema. Entonces, eh, la, la, el, el costo económico, la inversión para que ellas tengan todo allá lo que necesitan, que tengan hospitales con todo lo necesario, esa que sabe. no tengan esa necesidad de venir aquí si allá todo está... Si, si le ofrecen los servicios que humanamente necesita y que en nuestro sentido de derecho todos necesitamos, no importa la demarcación incluso, territorial. Incluso puede ser que se le cobre el servicio. Por ejemplo, cuando una parturienta. Eh, de recuperación, eh, como le llama? Extranjera. Una parturienta extranjera eh, de a luz acá. Entonces, que el servicio le cobre, qué sé yo, un por ciento de, de, de los gastos, no sé. Eh, para tratar de evitar que se use de manera frecuente, pero a mí no me parece tan lógico como una persona cruza con nueve meses de embarazo. Eso pienso yo. Allá, ¿Cómo llega? Por, ¿Cómo pero cruza? Que ¿Qué, fácil consum, pero igual, por eso, eh, qué fácil cruzar la frontera, pero eh, igual, por eso, qué fácil cruzar la frontera con nueve meses de embarazo. Sí. No, no cruza por la loma. Entonces, con relación sí. a eso, eh, doctora, eh, ¿cuál pudiera ser el daño? Que se le provoque a una mujer eh, parturienta, ya en estado verdad ya de, de, de dar a luz, eh, al ser apresada y deportada en ese proceso? Wow. Mira, eh, o sea, la, en esa parte, etapa. la parte de, de, de salud, eh, como mi parte psicológica, uh -huh, te sí, podría claro. hablar de esa parte, pero sí. gico, ginecológicamente puede tener unas implicaciones muy fuertes. En el caso hasta de la infertilidad por extracción y por, por, por hacerle un, unas prácticas que la amerita al tener ese bebé en las peores condiciones, porque un bebé puede nacer en el, en el, en el camino la guagua, en ese proceso de deportación. Pero en la parte psicológica eh, no te voy a hablar solamente de depresión, de una depresión postnatal, te voy a hablar de situaciones mayores, de intentos de suicidio, porque te hablaba, hablaba hace un momento claro. de que una de las cosas que mucha gente eh, no piensa eh, en cuanto a, a esa etapa es que una mujer está muy vulnerable y muy sensible. Y, y entonces, mira, eh, vamos a llenarlo a, incluso a nuestra <risa> situación, Recordemos cuando la gente se iba por la yola, y te digo que si todavía le abrieran paso y le dieran facilidad, mucha gente se fuera por la yola. Entonces, tú sabes que hay una parte emocional, la gente se siente mal cuando en ese momento cuando lo, lo agarraban en la playa y tenía se o lo encarcelaban cuando no le dan la visa se oye y bien, cuando sí cuando fuerte. no le dan la visa y por qué porque hay una inversión económica cuando los haitianos vienen para acá hacen una inversión porque tienen que pagar para que lo dejen pasar claro. entonces eh, sa no sabemos también la parte eh, qué carga eh, está pasando la familia en ese momento de esa mujer quizá ese hombre mandó a su mujer adelante para que ella pudiera venir y recibir todos los beneficios que allá no tienen el país y se quedó él allá, se quedó su familia. Entonces, esa mujer puede tener hasta intento de suicidio. No sabemos de qué estaba huyendo esa mujer en esa condición. No voy a profundizar de esa manera, uh -huh. pero sí me gustaría es que, que pensemos en que hay muchos, muchos puntos y muchas situaciones que conllevan esto. Dígame algo, ustedes como derechos humanos eh, reciben o han tenido eh, denuncias de de embarazadas haitianas específicamente haitianas porque es la sí, el tengo, punto sí. se ha tenido fíjate eh, se ha tenido llamadas se ha recibido muchas llamadas de embarazadas con miedo con miedo a ser sorprendidas y deportadas sí. Sí, y, y que no dan el nombre sencillamente preguntan que, qué pueden hacer qué pueden hacer a veces buscan una persona no, no hablan el español y buscan a alguien de confianza que sí hable el español y llaman y le dice y, y sirve de traductor porque hasta sienten miedo de dejar de, de que nosotros la y seguro teniendo que ir a, a chequearse porque sí. sienten cualquier situación y que muchos se quedan así Entiendo. a la antigua sin chequearse bueno, bueno eh, algún mensaje final o despedida doctora sí, sí, me gustaría que las personas que viven cerca de haitianas y que tienen eh, la facilidad Puedan orientarlas y puedan servir, por así decirlo, de orientadores paliativos ante ellas, porque no sabemos lo que están atravesando emocionalmente. Esta es una situación de país que todos debemos enfrentar y afrontar al mismo tiempo y que. Pidamos a Dios que todo tenga una buena, un buen final y que pueda haber eh, una buena solución a toda esta situación, porque estamos tratando con humanas que están en una situación crítica, pero también tenemos una situación de país y que nos preocupa a todos y vemos las dos vertientes. Nuestra situación aquí, cómo enfrentar y los gastos que conlleva, pero también esa parte humana que debemos tratar con ellas. Así es que orienten, no maltraten a esas haitianas. Ya bien. ustedes saben. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted gracias por a estar doctora. aquí y sepa que este espacio siempre está disponible y sobre todo para tratar los temas de eh, profesionales que usted aborda. Muy bien, muchas gracias. Bien. por su tiempo. Muchas gracias, eh, doctora. Vamos, eh,